En primer lugar porque en el año 2006 se relajó el control por parte del Estado y se permitió que lo relajaran las comunidades autónomas. No fue una buena opción. No se logró impulsar el crecimiento. Han caído exponencialmente los ingresos públicos y ahora tenemos que afrontar un decidido proceso de consolidación fiscal y de control del gasto.